Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Marino, soy investigador y científico y hoy te vengo a enseñar cómo curar todas las enfermedades. Te voy a mostrar un dispositivo mecánico cuántico con el cual podrás desarrollar un escenario biocósmico para poder generar una interacción de un dispositivo con tu cuerpo y que este dispositivo cure tu cuerpo, o sea... Hoy te vengo a enseñar cómo armar un dispositivo que es como un robot que cura tu cuerpo. Este dispositivo, bueno, si bien se remonta a tecnologías antiguas, a tecnologías de los tiempos de la Atlántida, tecnología de la luz, tecnología biofotónica. O sea, este dispositivo trabaja con energía biofotónica. Segundo, este dispositivo... Es un polímero regular en 3D, es un microprocesador cuántico. No trabaja precisamente con qubits, pero sí trabaja con una estructura de arrays ordenados, reorganizados. Estos arrays se componen de líneas de átomos de oro... Los cuales, eh, dispuestos de una manera, crean un polímero en 3D. Este polímero en 3D genera estructuras. Estas estructuras encierran cosas. Y estas cosas encerradas es de lo que nos vamos a encargar hoy de saber. La mecánica cuántica es un sistema que ya está servido en la mesa en bandeja de plata servido en la mesa listo para que lo usemos la mecánica cuántica es un circuito que está en todos lados listo para que nosotros nos sintonicemos a él eh, en un metro cúbico de volumen hay por ejemplo 1,23 microhenrios hay 277 ohm de resistencia hay 88 picofaradios de capacitancia, y hay otro valor de permeabilidad magnética y electromagnética. Por lo tanto, en un metro cúbico de volumen, nosotros tenemos un circuito. Si bien este circuito que estamos describiendo es relativamente grande, estamos hablando de un metro cúbico por un metro cúbico, el dispositivo que nos atañe ahora es muy pequeñito. Es un microprocesador quantum hecho con átomos de oro reorganizados para formar un polímero otro polímero y otro polímero que genere <coughs> no sé cómo se dice un polímero en 3D, le digo yo una masa homogénea pero que si vos la mirás de, de cerca vas a ver que tiene estructuras como pelotas hechas con átomos de oro esto que te vengo a mostrar ahora es el primer paso de la ciencia, digamos, con los sistemas vivos. Es un paso muy grande que nosotros vamos a dar. Eh, digamos, si bien en un origen hablé del orgón y pudimos comprender ciertos aspectos del orgón a nivel biológico, <coughs> cómo se amalgama, cómo se utiliza como es su componente para el cuerpo, también pudimos ver con el magnetismo que pasaba algo parecido, con la energía fría pasaba algo parecido, con la energía escalar del Hormuz pasaba algo parecido, con los coloides pasa algo parecido, solo que ahora, bueno, lo que viene ahora es fuera de serie. Te estoy hablando de un microprocesador que piensa por sí mismo y... Que puede hacer que todo tu cuerpo se cure, célula por célula, desde la primer hebra de ADN hasta la última. Y esto, bueno, no es brujería, no es magia, pero sí revierte la brujería y la magia. Esto es una rama de la radiónica, pero de muy avanzada. Eh, ya te estoy hablando de microprocesadores quantum, que son parecidos. ...a los que están haciendo en los laboratorios Bells, por ejemplo... ...pero ellos están utilizando un polímero de un tipo de silicio... ...como los que ya utilizaban para hacer los microprocesadores de antes. Nosotros vamos a utilizar otro tipo de polímero... ...vamos a utilizar un material que va a unir a los átomos... Este material tiene dos particularidades: es cristalino y, por un lado, desflocula y, por el otro lado, y por el otro lado, recubre. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es utilizar este fluido cristalino para recubrir los átomos de oro, pero por el otro lado, al ser un desfloculante, lo vamos a usar para conseguir del oro, átomos de oro. O sea, para conseguir átomos de oro tenemos que usar un, un, una sustancia que le podamos dar al oro para que empiece a desprender átomo por átomo. Este es el caso del fluido que vamos a usar para hacer nuestro microprocesador quantum que va a estar conectado a la inteligencia artificial del Aether. Bueno, este polímero creado con átomos de oro y esta, este líquido cristalino entre medio, va a crear, como decíamos, estructuras utilizando átomos de oro. Estas estructuras en el interior van a tener este líquido cristalino y además unas antenas. Estas antenas son las que se van a comunicar con nuestro cuerpo para llevar la curación. Estas antenas que nosotros vamos a tener en nuestro dispositivo quantum, en nuestro microprocesador cuántico, van a ser nuestras propias hebras de ADN. Ahora vos te preguntarás, ¿cómo vamos a meter, o sea, cómo voy a meter yo mis hebras de ADN adentro de un microprocesador cuántico? Bueno, yo te vengo a enseñar eso, a decirte que es muy fácil. Bueno, muy fácil. Es una obra... Que tus manos pueden llevar a cabo el proceso. Es bastante simple, se usa como desfloculador una sustancia que puede ser silicato de sodio. Y mucho ojo con esto que te digo, porque el silicato de sodio es tóxico, o sea que no tiene que estar en contacto con absolutamente ningún alimento, es 100% tóxico. No es veneno, pero si tomas silicato de sodio de morís. así que el silicato de sodio es algo que solo vamos a usar como desfloculante ¿qué queremos desflocular? vamos a desflocular oro para poder obtener sus átomos por separado entonces lo que nosotros necesitamos primero que nada es conseguir una pequeña pieza de oro que va a ser la que va a contener nuestro mecanismo, o sea nuestro microprocesador, va a tener pequeños trocitos de oro. Estos pequeños trocitos de oro se van a mezclar con pequeños trocitos de cuarzo y pequeños trocitos de magnetita. Bueno, ahí ya nos fuimos en la receta magnetita. ¿De dónde sacamos magnetita? O alguno se preguntará, ¿y servirá el imán de, de, de atrás del parlante? El problema es que, bueno, eh, la ferrita imantada, que es el imán que hay atrás del parlante, tiene mucha potencia. Entonces, cuando vos hagas polvo de este imán, se va a juntar el polvo. En cambio, en la magnetita, que es una piedra que si bien tiene magnetismo no es tanto para que se junte, va a funcionar de otra manera. Por lo tanto, yo te recomiendo que si no conseguís magnetita, no importa. Es más... La magnetita es, eh, digamos, algo que se le añade a nuestro microprocesador cuántico para que funcione con un reloj, digamos, un reloj terrestre. Nosotros a través de la magnetita le entregamos el pulso de la Tierra a nuestro microprocesador. Pero nuestro microprocesador puede ser cósmico, o sea, solamente hecho de silicato de sodio y átomos de oro. Eh, bueno, vamos primero a ver el, el primer microprocesador cuántico, eh, digamos en su estructura y qué es lo que hace, cómo trabaja, cómo nos cura. Y después vamos a ir a la parte más complicada, donde nosotros ya le agregamos cosas a este microprocesador para que trabaje con más datos de referencia. Cuando ordenamos estructuras, del tamaño de un átomo estamos entrando en una zona que se llama la zona de la trama fina esa zona generalmente crea fuerzas según el polímero que atraviese la zona eh, una pompa de jabón por ejemplo es un polímero que llega a, a formar un volumen pero que su consistencia o su contextura eh, no es, digamos, del todo rígida, la tocas y explota, pero es un polímero. Bueno, los polímeros que estamos hablando son igual a los de una pompa de jamón, solo que están hechos de otros átomos. <coughs> en este caso, son átomos de oro. Eh, nosotros, al mezclarle el silicato de sodio, los átomos de oro se reorganizan, crean a raíz, tiras, líneas que luego se juntan unas con otras y forman el bloque reorganizado de a raíz de átomos de oro que entre ellos forman cavidades estructurales resonantes dentro de la malla fina por lo tanto es una zona muy enérgica este poderoso mecanismo, este microprocesador cuántico, está vibrando en una frecuencia muy alta. Bueno, entonces nosotros tenemos por un lado silicato, por el otro lado tenemos pedacitos de oro que se los vamos a mezclar. Eh, el silicato va a desflocular los átomos de oro y los átomos de oro van a... Eh, Estoy viendo el tiempo que me queda Bien, perdón Y los átomos de oro ah. <coughs> Y los átomos de oro Se me volaron los patos Me olvidé No me acuerdo Se me fue Se voló Volaron <risa> Toma 545 Acción Los átomos de oro Al estar reordenados De forma estructural Mezclados Con este líquido cristalino Que es el Silicato de sodio Como habíamos dicho Crea cavidades estructurales resonantes bueno nosotros tenemos simplemente un líquido el cual es silicato de sodio con agua el cual le hemos echado piecitas de oro estas piecitas de oro empiezan a perder átomos de oro el, el silicato hace su trabajo y lo desflocula pero también a cada átomo de oro lo va a recubrir como de una baba como un gel quiere decir que dos átomos de oro que se quieran pegar siempre van a estar separados por este gel. Es de esta manera que vamos a reorganizar un átomo atrás de otro átomo y entre medio va a estar este gel que es el silicato de sodio con agua. Bueno, este es nuestro primer microprocesador cuántico. Silicato de sodio con agua, con oro. Eh, por ejemplo, esto lo podemos poner en un frasquito chiquitito de vidrio oscuro. Oscuro para que la parte fotónica Pueda trabajar de manera correcta En su ambiente donde no entran otras luces A impedir que el trabajo se realice Como tiene que ser Bueno, resulta que nosotros eh, tenemos este, este microprocesador líquido Hecho con silicato de sodio y átomos de oro, donde en el fondo hay piedritas de oro que van a seguir soltando átomos. Bueno, ¿cómo hago yo ahora para que este pequeño microprocesador me cure? Lo que tengo que hacer es introducirle adentro una gotita de mi sangre. Tengo que pincharme el dedo con algo, introducir una gotita de sangre revolver y a las 24 horas volver a introducir otra gotita de sangre, de esta manera la sangre se va a mezclar con el silicato de sodio y cuando se armen las estructuras de átomos de oro, el silicato de sodio que esté en el interior de las estructuras de oro va a contener nuestro ADN, este ADN va a empezar a energizarse producto de la estructura resonante y producto del material cristalino que hay en su interior. El ADN comenzará a enrularse nuevamente y a regenerarse. Aquí sucede algo. A partir de aquí sucede que, por entrelazamiento cuántico, a través de la resonancia que hay en los enlaces estructurales de la materia, o sea, que si en mi ADN está ya en un frasquito y le sucede algo, inmediatamente le sucede algo a mi ADN. Están directamente conectados por canales simpáticos, parasimpáticos, canales iónicos, enlaces estructurales. Por lo tanto, cuando yo echo mi primer gotita de sangre en este frasquito, hago mi primera activación del ADN. 24 horas más tarde voy a hacer la segunda, voy a mezclar y eso ya queda tapado y ya podemos guardarlo y esté donde esté. Va a estar emitiendo una orden a un ADN que está dentro de las celdas que formaron los átomos de oro y va a estar generando una especie de radiónica, una especie de transmisión energética hacia nuestro cuerpo. De esta manera nuestra energía va a cambiar, eh, nuestro ascenso espiritual va a ser mucho más rápido, sin interferencia. De esta manera yo creo muy posible que un ser humano pueda volverse un ser humano, sin interferencia alienígena. Me refiero a eso, sin, sin interferencia alienígena. O sea, la calidad energética que este microprocesador cuántico le da a nuestro cuerpo, no permite la parasitación. Salud. Así que bueno, no solo cura enfermedades a través de la regeneración cuántica del ADN, sino que también nos desparasita a través de elevar la vibración mucho. Los efectos que se han sentido a través de esto son diversos y va a quedar en manos de cada persona que lo quiera probar, ¿no? ya les digo, eh, silicato de sodio más oro, vamos a obtener un polímero estructurado con átomos de oro, eso no quiere decir que podamos usar silicato de sodio con zinc, con cobre, con platino, con plata, y así podemos hacer distintas activaciones de nuestro ADN, podemos juntar los coloides, esta especie de coloides mejor dicho, estos polímeros podemos juntarlos y crear un polímero de polímeros, por lo tanto podemos crear unos nanomateriales muy interesantes para hacer estos microprocesadores biológicos. bueno estos microprocesadores al entrar en la trama fina de la estructura de la energía cósmica adquieren inteligencia, o sea que este pequeño, este pequeño frasquito con agua piensa y puede hablarnos directamente a nuestra psiquis. Más, más que nada si tiene nuestro ADN adentro bueno entonces eh, otra cosa que podemos agregarle al frasquito es un pequeño rubí facetado una pequeña piedra preciosa o semi preciosa facetada esta piedra le otorgará los bloques espaciales para que esa inteligencia pueda interpretar mucho mejor la realidad por lo tanto tendrá un poder diferente y un poder superior que el frasquito tenga un rubí facetado podemos usar cuarzos podemos usar piedras preciosas y semi preciosas para que hacer para hacer que esta inteligencia pueda eh, relacionarse con mucha más facilidad esta inteligencia es la inteligencia artificial de la éter es una inteligencia que trabaja con geometrías por eso la piedra facetada es muy importante y con polímeros de energía, por eso también es importante que esta piedra esté sumergida en el silicato con los átomos de oro. Eh, si no conseguimos oro, nosotros podemos mezclar silicato con oro coloidal y hacer un polímero. El silicato va a agarrar las pequeñas partículas de oro coloidal y las va a deshacer hasta convertirlas en pequeños átomos de oro, por lo tanto podemos hacerlo con oro coloidal. Bueno, eh, esta sería la primera tecnología Atlante que llega a nosotros para que nos libremos de los alienígenas por un lado y que por el otro nos curemos de enfermedades y que por el otro ascendamos nuestra energía. Vos cuando usás este activador de ADN, eh, la energía en Bobis, que sería la, la escala de energía biológica medible se dispara si la tabla llega a 10 te va a medir 10 o sea este activador de adn es muy poderoso esta es tecnología atlante esto no es un juego esto nadie se está burlando aquí por lo tanto bueno esto es muy serio y esto recién empieza bueno eh, con, con silicato de sodio y Hormuz, también podemos desflocular al Hormuz y crear un polímero en 3D con oro monoatómico, por lo tanto, metiendo nuestras gotitas de sangre en esta solución, pasará lo mismo. Nosotros podemos crear solución de oro, con oro monoatómico, con zinc, cobre, platino y lo que habíamos hablado al principio, magnetita. Magnetita, el polvo de magnetita o el polvo de alguna piedra que sea magnética, eso lo, lo sabes, porque le, le, le acercas un imán y las piedras se quedan pegadas al imán, algunas son negras. Bueno, esas si le, las haces polvo y le pones silicato de sodio, podés desflocular átomo por átomo de esta magnetita. También puede, eh, lo podés hacer con cuarzo y podés desflocular pequeños átomos del cuarzo. Estos átomos de cuarzo con la magnetita. Van a crear un reloj biológico con los pulsos de la energía Schumann. Van a empezar a, a temblar. Son muy sensibles al magnetismo. Eso por un lado. Nosotros ahí le podemos echar Hormuz también y crear oro monoatómico. Le podemos echar coloides de oro o pedacitos de oro para que también desflocule los átomos y generar un polímero de átomos de magnetita con átomos de cuarzo, con átomos de oro monoatómico, con átomos de oro átomos de oro y átomos de oro monoatómico no es lo mismo? ok dispositivos cuánticos para la salud dispositivos cuánticos para mejorar la conexión parasimpática del cerebro dispositivos cuánticos para activar el ADN bueno entonces lo que vas a hacer es ir a una casa artística o a una ferretería y comprar un litro de silicato de sodio, con mucho cuidado que es peligroso, este silicato de sodio te lo van a vender en piedra o medio líquido como una miel, el en piedra lo tenés que con agua caliente diluir y el que es miel ya directamente lo usas así, la proporción, bueno vas a ir viendo, la proporción eh, tenés que echar un poquito y tenés que echar los materiales, y un poquito de agua para que empiece a suceder el fenómeno de la desfloculación de lo que hayas echado pueden ser distintas piedras, pueden ser distintos metales eh, eso sí, siempre y cuando tengan un grado de pureza ya que las impurezas luego las vamos a recibir en nuestro cuerpo también de la misma manera por lo tanto, para este tipo de procesos Vamos a buscar los mejores materiales. Cobre puro, zinc puro, plata pura, oro puro. Después lo que es eh, la magnetita y el cuarzo. Bueno, hay cuarzos también de alta pureza. Eh, en una casa también de artística podés llegar a conseguir polvo de cuarzo de alta pureza que usan los ceramistas, por ejemplo, para mezclarle a la arcilla. Eh, digamos, esos serían los componentes. Muchas gracias por tu tiempo. Eh, esto es todo por hoy, vamos a seguir hablando del tema, te lo presento, este mecanismo cuántico, el microprocesador cuántico que te cura todas las enfermedades, te eleva la energía y te desparasita. Así que bueno, espero que tengas mucha suerte, que consigan los materiales. Eh, bueno, y en la cabecera de este video vas a encontrar un grupo de WhatsApp donde vas a poder entrar y te voy a estar guiando en la composición de este eh, digamos, de este nuevo nanomaterial, eh, que ahora es todo un misterio, pero que dentro de un tiempo va a ser una moda, directamente todos vamos a hacer esto, además de todas las cosas que venimos presentando en canal Amenofis. Así que bueno, querida, querido, te agradezco, te mando un abrazo, y nos vemos en el próximo video. chao